...una tarea que también están llevando a cabo desde Molina de Aragón... ...nos lo cuenta nuestro compañero Óscar Gil. La Asociación Ampares cose mascarillas para Molina de Aragón... ...esta interesante iniciativa de la Asociación Molinesa... ...cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Molina de Aragón... ...y participan todas asociaciones molinesas y la peña El Chasquido... ...esta asociación fue fundada por enfermos con fibromialgia... ...y enfermedades reumáticas... Y han remitido un comunicado donde nos explican que en Molina de Aragón y pensado por la Asociación Ampares, también tenemos un equipo de 40 personas cosiendo mascarillas para donar a residencias, ambulancias, ubis, retenes de desinfección, trabajadores del ayuntamiento, ayuda a domicilio y a quien lo necesite. Llevan más de 200 hechas y otras 300 están casi listas y con ganas de seguir haciendo. Dicha asociación también ha realizado trabajos de ganchillo para fines benéficos como las fiestas patronales y realizó un taller que estuvo abierto a la población dentro del proyecto Corazón Solitario y donaron sus trabajos a hospitales como el de La Paz y el Niño Jesús.